Un ataque o accidente cerebrovascular afecta un órgano maravilloso en nuestro cuerpo que es el cerebro. Como todo órgano, el cerebro también requiere el flujo sanguíneo, es decir, que la sangre llegue a, a esta estructura para que pueda funcionar en forma adecuada. Cuando tenemos un problema que, por ejemplo, tapa una arteria o, por ejemplo, se rompe una arteria que irriga el cerebro como tal, vamos a tener diferentes síntomas de acuerdo a la parte afectada. Cuando esto se produce, estamos hablando de un ataque o un accidente cerebrovascular. Los síntomas pueden ir desde dificultades para la movilidad, dificultades para hablar, dificultades para sentir alguna parte del cuerpo y claramente esto genera limitaciones al estilo de vida y a la calidad de vida de los pacientes. Los pacientes que han tenido un ataque cerebrovascular son más propensos a tener otro en el futuro. ¿De qué depende esto? De si uno no hace las medidas necesarias para disminuir esta probabilidad se pueden presentar nuevamente estos episodios cuáles son esas medidas que van a disminuir la probabilidad Uno, los cambios en los hábitos de vida hacia hábitos de vida más saludables otro el seguimiento continuo por parte del personal médico que permite establecer el tratamiento no solamente con medicamentos sino otro tipo de intervenciones y el gran compromiso del paciente y la, y la familia todo esto en conjunción hace que la probabilidad de tener un ataque cerebrovascular se disminuya muy cercano a lo que tendría alguien que nunca ha tenido el ataque cerebrovascular. De ahí la importancia del seguimiento continuo estricto y de la atención a las medidas, tanto farmacológicas como no farmacológicas, que se prescriben en el momento en que sale el paciente, por ejemplo, del hospital. Los aneurismas cerebrales hacen referencia a una dilatación o un abombamiento de las arterias cerebrales. El mejor ejemplo o similitud que utilizamos para poder comprenderlo es como la presencia de un huevo a un neumático de una llanta. El riesgo básicamente es que se pueda romper, en el caso del cerebro también puede ocurrir esta situación. Cuando se rompe o se presenta una ruptura de un aneurisma, lleva a un sangrado intracerebral, una situación crítica y muy compleja que requiere un tratamiento urgente. Hay otra situación que la vemos con frecuencia y es el descubrir un aneurisma de manera incidental. Tomamos una imagen cerebral por otra razón y aparece el aneurisma. Es el neurólogo y el neurocirujano quienes van a llevar al paciente a tomar o estudios adicionales y aparte va a escoger el mejor tratamiento y la mejor opción disponible en cada situación de cada paciente. Es importante mencionar que hay ciertos factores de riesgo que favorecen la presencia de aneurismas, por ejemplo, tener un familiar en primer grado, padres, hermanos que tengan aneurismas obliga a tomarse una imagen de las arterias del cerebro para poder descartarlos porque sí tiene un patrón de herencia en primer grado. La hemorragia intracerebral hace referencia a la presencia de un coágulo de sangre dentro del tejido cerebral. Se produce por la ruptura usualmente de arterias o de venas dentro del cerebro, pero también se puede presentar durante un trauma o un golpe. Dependiendo la edad del paciente va a ser la causa más frecuente. En pacientes mayores usualmente se asocia al aumento de la presión arterial o de hipertensión arterial. Y en personas mucho menores aparecen otras causas como las malformaciones de los vasos dentro del cerebro o un mismo tumor también puede generar un sangrado. ¿Cómo lo identificamos? Los pacientes usualmente van a generar síntomas, síntomas del área del cerebro que se compromete. Si se compromete el área de la movilidad, el paciente puede perder la movilidad de medio cuerpo, perder la capacidad de expresarse, dificultades para caminar, o poder hablar, como lo mencioné previamente. Pero va a depender mucho del sitio en donde se genere. Dependiendo del tamaño del hematoma o del coágulo o de la hemorragia, puede llegar a ser necesaria alguna intervención que tiene como objetivo drenar esa sangre, pero no es todas las situaciones donde se requiere. Estas enfermedades son una emergencia médica. Se debe identificar rápidamente los síntomas, a veces la persona o el paciente que está sufriendo un ACV puede determinar o identificar del momento en que empiezan los síntomas o a veces es la familia la que se da cuenta que el paciente está presentando un ACV. De cualquier manera, es importante acudir a un centro de emergencias o llamar al número único de emergencias 123 o al número de emergencias de su aseguradora porque se requiere una consulta médica urgente y una valoración en un sitio donde se pueda dar un diagnóstico y el tratamiento apropiado para esta enfermedad.